Dice, el camino que nos espera. La Inquisición le ha pagado un rescate a la guarnición inglesa por Hugo. Por suerte, Amicia y su hermano han conseguido escapar del campamento, gracias a la ayuda inesperada de los dos halladores que se habían encontrado antes. Mel y su hermano Arthur se han quedado atrás para crear una distracción. Vale, pues seguimos por el capítulo 7, séptimo, y bueno, vas a seguir... Habíamos salido ya del, del asentamiento eh, de la Inquisición Y bueno, ya habíamos rescatado a Hugo, como habéis visto Y bueno, pues vamos a seguir, vamos a seguir donde nos quedamos Y nada, espero que os guste, ¿vale? Así que bueno, arrancamos me no, no, no. Laurentius was smarter than that. It's an alchemist's trick. Gold is born from lead. The door shall only reveal itself to the one who has the key. Something like that. Mm. I prefer... Use your eyes before using your mouth. Who's going first? Nice one. Uh, Amicia? Come on, then. We've come this far. Bueno, pues hola, muy buenas y bienvenidos a este, a otra vez este gameplay de Playtale. Estamos ya, habíamos entrado, lo que habíamos entrado, como digo, en las entradas del acueducto, es decir, vamos ahora por debajo, va a por debajo del acueducto, ¿vale? Y bueno, pues vamos a seguir eh, un buen un, Bastante tiempo hasta llegar a nuestro destino Que no os olvidéis que era el castillo El chatón de Hombras Y bueno Allí ya es prácticamente nuestro asentamiento vale Y bueno, pues allí tenemos Lo dije, una larga batalla Con la plaga Con la plaga de las ratas Y bueno, pues Vamos a seguir Como os digo, estamos en las entrañas del acueducto Y bueno, ahora vamos por abajo Y nada, espero que os guste Ya... Ya sabéis, suscri... suscribiros, os dejo por aquí ahora el botón Y ya está, y os suscribís abajo, ¿vale? Justo en la cajita Así que bueno, vamos a seguir, vamos allá Estábamos en la cueva oh, wow. Es preciosa la cueva Todo el oh. detalle que tiene no es es... ¿Es maravillosa Vamos a seguir por aquí. Vamos a coger aquí cositas. Triángulo, perdón, vale, cinco de seis de roca. Y bueno, ahora tenemos que dar aquí para bajar el puente. Vale, estaría. Y bueno, os digo lo que va a venir ahora, vale. Ahora lo que va a venir, eh, básicamente, que es lo que estáis viendo aquí. Es un... Es un bote Ahí lo, dicen. Ahí lo dicen Vale, principalmente, como dicen, es un bote, ¿vale? Esto es lo que nos va a ayudar pues, es ir de un sitio a otro Y creo, ¿vale? Creo No me acuerdo ya, pues me lo pasé el juego hace bastante tiempo Creo que hace un año, el año pasado Era... Eh... Tenías que pasar dos veces por aquí, ¿Vale? Entonces, esto lo que lo que su función es es que es, eso, es un trasbordador, nos llegaba de un sitio a otro Y bueno, pues nada, eso es un poco lo que nos toca ahora Entonces vamos a coger aquí la tela, uno de 12, que tenemos ahí No sé si habrá más instrumentos por aquí, sí, ahí hay más Estaría genial que pasara ¿Cómo puedo pasar yo ahí? Espérate. Ah, mira, sí, así. Vale, vas aquí a coger más. Salí 3, 3 de 12. Cuero, 4, 4 de 12. Eso quería coger. esta caja no se puede hacer nada. Pues vamos para allá. Vamos a empezar con el transbordador. Vale, tenemos que traerlo hacia acá, ¿vale? A ver, voy a... Aquí lo que pasa es que es cooperativo porque tenemos que pasar nosotros primero y luego otros. Your boat awaits vale, es como que pasamos primero nosotros yes you go get in i hope they can swim vamos allá hold on tight there you go wow. i can't see any fish oh that's because of the monster what a monster of course the underground lakes are magical huge ancient monsters hide in their depths And watch out, they're very hungry. No, they're not. And if there were monsters, we'd see some big bubbles. <risa> you got me. Mummy used to say that monsters are just those things, those things to. Just those things to which we have never given a name. She told me that too. I would quite like to see a monster, actually. Vale, pues ahora ya hemos pasado al otro right. lado. this is where we get off. Oh. Vale, ahora toca que tenemos que hacerlo. Tenemos que que lo hagan ellos. There no here, but there might be a whale. A whale is big, you whale Vale, ahora ya bajan ellos Vienen Y ya está Vale, ahí está Mientras vamos a ir cogiendo cositas por aquí Rocas 6 de 6 Salí 5 de 12 Y yo creo que ya está Sí That takes my fancy the ah, mira, corre el 5 de 12, ahí no. está. Ahí está. Vale, ahí hemos cruzado el lago Vamos. Estamos más cerca del castillo, eh. Ah, closed. Not for long. Make some room. Tenemos a Meli, que es la experta en cerraduras, le abre llaves. It's open. No sabré de todo, la verdad. Y bueno, pues por aquí estamos ya llegando. Vale, ahora viene una zona complicada, ¿vale? Una zona de ratas, bastante difícil. Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Como un castillo, como rat trap, Y, Tela se de ¿Cómo Esto es muy sencillo porque barremos a todas las ratas. Y ya pues las lo dejamos, dejamos aquí abajo, que nos quitan el camino. Ah. Pasamos al otro ladito, vamos al otro lado. Come, I'll get you up. Yeah. Vale, perfecto, ahí está Vamos a ver si hay algo por aquí antes de continuar Sí Cordel 6 de 12 y salir del 7 de 12 Perfecto Vamos a ir por aquí a ver si vemos algo también Que creo que hay ahí Alcohol, 9 de 12, sí Vale, y ahora tenemos que tirar esto yo creo, ¿no? ¿O qué? Sí, hay que tirarle no, no Vale, aquí no podemos hacer nada Porque no hay nada Entonces... Vale, aquí tenemos otro, otra cosa A ver Vale Vamos a darle fuego y vamos a meter las cestas también en la fosa, la otra parte y así ya, la, ya, ya liberaremos los dos caminos. <tose> Vale, tenemos que ir por el otro lado. Esas ratas ya se quedan ahí, no nos va a hacer ninguna falta ya. Y pasamos. Voy <laughs> Another door. Maybe it's the right one. I just hope there are no rats behind it. Melly, need a little help here. On my way. Come on! I'm starting to get fed off of all the doors. <sighs> Look! We found it! The castle! Whoa. It really exists. Chateau d'Ambranche. It's amazing. Vale, pues aquí tenemos el castillo, este es, Castillo Chathun, Chathun de Obras. y bueno, vamos a seguir por aquí, vamos a ver si tenemos alguna cosita por aquí, siempre miramos, a ver que no se nos vaya nada. Over to you, Melly. All right. Perfecto. ¿Es la clave de los cuatro oradores? Perfecto. Un buen remedio es un remedio que huele mal. Y ya está. Vale, vamos a ver esta cosita que tenemos aquí. ¿Cómo era... ¿Cómo veía yo... ¿Cómo era...? Vale, códice, aquí está. <coughs> Dice, vinagre de los cuatro ladrones. Existe una leyenda especialmente extendida que cuenta con cuatro. Como, que cuenta como, cuatro, como, como cuatro ladrones hallaron la forma de saquear cosas contaminadas, sin que el mal les, les alcanzase. Cuando al final los atraparon, se les, pro, se les prometió que no los condenarían a morir. En la hoguera, se revelarán si le. Rele, revelaban su secreto ellos aceptaron hicieron públicos los detalles y su misteriosa fórmula y acto seguido lo sacaron la, efic la eficacia de, de esta mezcla sigue siendo en entredicho bueno, pues tenemos ahí 3 de 11 las curiosidades las curiosidades muy buenas Y vas a continuar tenemos ratitas por aquí Vale, seguimos rápido Ah, ahí está Vale, aquí tenemos más Azufre de 12 y el otro también de 12 Un puedo meter aquí Ahí estaría Perfecto Vale, está perfecto, una más tengo que esperar la tormenta. Ay, está ya. vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Ya veré antes de entrar hay algo por aquí. Huh, incredible. Esa tower over there. It's the living quarters. It must be several centuries old. It looks like it's dry, but there's a pit in the way. It's full of rats. Vale, ábrenos ahí, Meli. Perfecto. Vale, subimos por aquí, ¿no? Vale, vamos a ver antes por aquí. Que por aquí no hay nada que ver. Esto es la fosa. Esto está lleno de ratas. Y esta es la batalla que tenemos que hacer. Tenemos que mover braseros alrededor y meter las ratas. Y meter todas las ratas aquí. Pero aún no, esto es más adelante. Continuamos. to meet here, it seems. Look, a brazier. Let's see if I can light it. So we can get the rats to move. Lucas, Hugo, stay out of the ring. We'll open up a path to the tower. All right. Come, Hugo. Ready, Melly? As long as we get them out of the way. Come on. The siege of Chateau d'Ambranche. Two girls versus thousands of rats. This battle will go down in history. Look, they're moving. Vale, vamos por aquí Y vamos a coger Un palitruque Y vamos por aquí Perfecto. Subimos por aquí. Hey, look Perfecto. Ahí está Va, Milly, ahí, 11, no vale, pues como habéis visto Vale, pues como habéis visto hemos, hemos hecho una primera Hemos hecho un primer, primer repliegue Lo que tenemos que hacer aquí, ¿vale? Más adelante, repliegues por todos lados, repliegues. Ahora de momento no. Nos estamos pasando el capítulo 7. Y en el otro, pues sí, habrá que hacer repliegues. Vale. Have to Eso lo no entiendo yo. All right. I'll cover you with the ahí está. Lo ubicamos ahí. Vale. Vamos a ver qué tal se nos da. Vale, aquí me da que tengo que poner, tengo que poner a Meli. Take care of it. Yes. Wow! <laughs> He could do with a bit of grease. <laughs> Would you rather be down here? I'm fine. I'm just warming up. I'm at the end. What do you see? More braziers. I can get up on the ramparts. Go on then. We're going to make it. Hugo will be safe. We'll all be safe. Y no puedo subir, por lo tanto... <ríe> Uf, me vienen aquí. Sí, pero... Me tendría que subir, ¿no? ¿O no? ¿No puedo subir? Ah, vale. Tengo que decir allí que baje, claro. Que si no, no va a venir. Uf, ¿Qué hago yo aquí? Pero no la puedo mandar, ¿no? No. Soy como la orden, pero no viene. Uf. No puedo hacer nada con la cruceta. Vale, puedo hacer un luminosa. A ver ahí. Meli. No. Uf, uf, uf. Esto se acumula de ratas. Que me queda como atrancado, ¿no? ¿Qué pasado? Vale, este es el otro. Vale, estamos cogiendo alcohol y roca, pues me tiene que dejar. si voy a empezar porque me he liado yo ahí No sé qué ha pasado Se ha bugueado algo el juego Vale, creo que tengo que darle yo Espera Un momentito I'm putting my life in your hands, you know. Day's work, my lady. Whenever you're ready. Think you can do this? Understood. Wow! It could do with a bit of grease. Would you rather be down here? I'm fine. I'm just warming up. Voilà, What do you see? More braziers. I can get up on the ramparts. Hugo bien, aquí un palo. No, no, es que aquí... Mm, vale, vale, espérate. Creo que ya. Vale, sí, pero aquí no puedo subir Oh, sí Sí, sí, sí, sí que puedo, vale, vale, ya está, ya está Vale, es por aquí Que no lo sabía yo que tenía que meterme aquí Vale, vamos por aquí Vale, cogemos todo Uno de azufre, de salite, de tela Ocho de alcohol, ocho de doce Seis de roca Aquí, ¿Para allá o para acá? Para allá, sí. Okay. <tose> vale, ya estamos ahí en los dormitorios. Ya estamos llegando. Well, that's done. The last sector now. I have to get back to the ladder. It's down there. I'm going to need the brazier. Creo que ahora la tengo que mandar aquí, ¿no? ¿A esta o qué? ¿O allí? ¿Tengo que mandar allí? Vale, tengo que bajar, espérate. Tengo que bajar por donde he venido. y subir a Meli. <ríe> vale, está. Perfecto. Y... y pasamos de aquí de las ratas. Vale, bajamos puente. Ahí está Col 12-12 Vamos arriba Vale, estas ratas ¿Dónde están? Un momentito Aquí, ¿no? Muy bien Hay azufre, 11-12 Y yo voy a... Sí, pero a Meli yo como la mando ¿Para qué? A ver. Es que Meli está ahí al fondo Creo Sí, está donde no... Hasta donde no nos ve En el otro lado. está es la fosa. Llena de ratas. ¿Dónde está Meli? Aquí. A ver, me tengo que bajar entonces aquí. Espérate. Para que dirija el tema vale, vamos a ver y azufre produce perfecto hay que dar aquí vamos para allá ya debo trepar vale vale estos es de palitroque cogemos el palo el palo ahí y seguimos vamos allá tenemos que encender esa antorcha subimos vale, de la 4 de 12 ahí está y está para, para la fosa está Tenemos que volver con esto Y <coughs> llevarlas todas para allá ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, casi estamos ahí! Con estas nobles palabras nobles, se preparan para recuperar lo que era de verdad para ellos ¡Una casa! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Estoy seguro que hay un salario para ti aquí en algún lugar! ¡Amicia! ¡No es tan simple! Right. We did it! We pushed them back! The castle saved our lives! Yes, Laurentius was right. To celebrate our victory, would you mind if we get out of the rain, please? Right! To the tower! Fire and warm up. It's huge. We'll have time to explore tomorrow. This is our home now. Increíble, pedazo castillo. Saturn, un brazo. Capítulo ocho, nuestro hogar. Dream. Oh. Oh. Are you are you awake already? Yes, I found lots and lots and lots of things. Come and see, you'll really like them. Come on, come on! What's that noise? It's Lucas. Follow me. You'll see. Right. This will wake me up, hopefully veis estos son los esto es lo que decíamos nosotros lo que decía yo que cuando cojamos objetos se nos pondrán aquí todo lo que cojamos de recuerdos pues bueno tenemos el rosario el, es el bato de, del cazador que nos dio el padre de amicia y el licor de los cuatro doradones. Vale, vamos a coger por aquí cositas. Porque esto es nuevo. Y bueno, yo creo que lo vas a dejar por aquí. Llevaré unos 30... 40 minutos. Y bueno, vamos a ver si podemos craftear en nuestra mesa ahora. Por el momento vamos a coger todo. Salir el 9 de 12. 8 de 12 si tenemos al vale por aquí de momento no hay nada We'll Vale ahí está 5 de 12 Un momento Hugo Quiero saber cosas yo por aquí Hugo's waiting for me better go y bueno hay que ir pues voy a craftear y ya está. Voy a ver si puedo craftear. Y si no, pues ya lo dejo ahí donde donde hubo. Avanzando. A ver. A ah, mira, sí, aquí tengo dos herramientas para craftear armas. Y yo creo que ya está. Pues no, pues lo vas a dejar ahí. Vale, vamos a seguir con Hugo. Entonces, bueno tenemos. A ver, con la tela, 6 si de 12. No puedo craftear nada. Mira, sí, el bolsillo. Vale, nos permite mmm, almacenar hasta 16 materiales. Al volver, a ver, al volver a curtir el cuero, Amicia consigue aumentar la capacidad de su bolsillo. Así como reforzarlo. <risa> no malo, no mal pues ya estamos reforzados. Vamos con Hugo y lo dejamos por aquí. A ver. Lucas! Oh, there you are. Sleep well? Not a wink. This laboratory is in bad shape. But it inspired me. I'm on the brink of completing the great work, and you, can help me. Oh yes, yes. What do we have to do, Vale, cogemos azufre, salitre, vale, No eh, Me he enterado que tienen que coger. Me he enterado. Salite 1316. Yo sigo cogiendo cuero 2 de 16. Vale, aquí está. Vamos a darle todo, a Hugo. A ver. Here, anything else? Yes. Concentrated laurel sap. It's just behind me. I'll get it. What a great work. Can I eat it? It is the elixir that would illuminate your path, a beacon for the bearer of the Magula. It came to me during the night. Vale, 14 de 16 de alcohol. El porticito este, aquí está. That's it. Vale. Here. Good. So, the Angel's Tear, the pinnacle of alchemy, the elixir Wow, the great work. Uh it wasn't supposed to do that. Oh. It doesn't matter, Lucas. Perhaps we should let you rest, right? You go. Well done, Lucas. You're a sorcerer. Amicia, come on. I'm coming. Vale, me deja algo de azufre 6 de 16. Melly? No. Uh, ella... oh, no. goodbye vale, supongo que armas más. No, ya no. Vale. Sobodo que vaya, a ver. Bueno, chicos, pues yo que lo vas a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Venga, nos vemos, chao, esta mañana. Dios. Adiós.